¿Qué pasa, compitruenos? Hoy os traigo un nuevo método para conseguir shinies en el subsuelo. Este método se llama el método Diglet. Seguro que ya os habéis metido en el subsuelo y habéis visto que si conseguís muchos Diglets, en concreto 40 Diglets, algo pasa. Y en efecto, ese algo que pasa es este nuevo método. Lo que ocurre, chicos, es que cuando conseguís todos los Diglets, que ahora os enseñaré un truco increíble para conseguirlos muy fácil y muy rápido, o sea, es que vais a tardar nada. Eh, cuando conseguís esos 40 diglets, la probabilidad de Shiny se duplica, si de normal es 1 entre 4096, ahora va a ser 2 entre 4096, ¿qué quiere decir eso? Que será realmente 1 entre 2048, ¿de acuerdo? A ver, no es, la mejor, no es el mejor método, de hecho, el mejor método lo tienes por aquí arriba porque es el que hice en el otro vídeo, eh, pero ese método, pues claro, no te permite conseguir los Pokémon raros que hay en el subsuelo. Te permite los de la hierba del campo normal, ¿vale? De, de Sino. ¿Quieres saber cómo funciona este método? Pues nada, vamos a ello. Lo primerito, hermanos, que tenéis que hacer, os lo voy a enseñar y es... Eh, ir a la ciudad Por llegar hasta esta ciudad Donde os dan el kit de explorador Ese es el primer punto Obviamente os lo dan aquí En la casita esta Este señor más majete de aquí Madre mía que majo es él Y eh, después de daros el kit de explorador Os va a obligar a bajar Os saca de la casa Os obliga a bajar Y vosotros ahí pues podéis hacer lo que queráis ¿Vale? Lo que yo os recomiendo es que salgáis bueno, perdón, que, que escabéis. lo que os recomiendo es que escabéis ahí a saco, saquéis un fósil o lo que os apetezca y volváis a hablar con él. Cuando habléis con él otra vez, un par de veces o tres, os da el taladro, ¿de acuerdo? Os da un objeto que es el taladro que te permite construir bases secretas. ¿Este objeto es obligatorio para el método? No, es obligatorio para el trucazo que os voy a decir para conseguir los diglets. Así que, Conseguid el taladro y vamos con el paso número 2. El paso número 2 es eh, una recomendación personal y es que consigáis un Pokémon con fuga, con la habilidad fuga. Eso puede ser un Ponita, que se consigue nada más aquí a la derecha. Eh, podéis conseguir un Pachirisu. Hay varios Pokémon con fuga en, esta, en, en este juego. Y una vez tengáis ese Pokémon, vamos con el paso número 3, que es que compréis Pokéballs. ¿Vale? Muchas Pokéballs y también objetos curativos si queréis curar a vuestros Pokémon porque vais a estar luchando contra otros Pokémon y os, os renta tener eh, objetos curativos, ¿de acuerdo? Una vez tengamos ya nuestras Pokéballs, nuestro Pokémon con fuga, nuestros objetos curativos, ha llegado el momento de bajar al subsuelo. Nos vamos para allá y nos conectamos a Internet. Ojito, importante esto porque luego... No, no, conectarse a Internet, ¿por qué? Se puede hacer también en solitario, sí, es cierto, pero en Internet hay dos ventajas claras. La primera es que... La búsqueda de Diglets es en común con todos los que estén conectados. Es decir, cada uno que encuentra un Diglet, suma uno al contador. Por tanto, si estás con más gente, es más probable que completéis esos 40 Diglets en menos tiempo. Y lo segundo es porque si conectas en internet, el tiempo que dura ese. ese doble de probabilidad de shinies es mayor. Son 5 minutos en internet y 4 minutos si estás en solitario. Por tanto, obviamente, pues. O sea. ¿Qué? ¿Por qué no lo vas a hacer en internet, hermano? Pues porque, por, porque serías pobo, así que entramos, voy a poner una contraseña para estar yo solo, eh, si queréis podéis poner esta misma contraseña y a lo mejor me pilláis ahí, fíjate, porque ya que la pongo en este vídeo, pues todo el que vea este vídeo, poner la misma contraseña y tiramos para abajo y nos vemos ahí abajo, ¿vale? Guardamos partida y vamos a ello. A ver, eh, ahora viene el truco del Almendruco para conseguir los Diglets muy rápido. Si estás con gente, mejor aún, ¿vale? Porque lo podéis hacer todos a la vez. Tienes que ir, eh, correr por aquí, buscar Diglets, y en el momento en el que encuentres uno, debes crear tu base secreta cerca. Aquí está, mira, aquí hay un Diglet, ¿vale? Pues tenéis que crear vuestra base secreta cerca de este Diglet, en un murito, ¿vale? ¿Por qué? Porque si entráis y salís de vuestra base secreta que la mía está aquí, fijaos que había un diglet aquí. Si entráis y salís constantemente, se respawnean los diglets, por tanto, es más probable que aparezca un diglet en la puerta de tu base secreta, básicamente, vale. Ahora me ha dejado mal, ¿de acuerdo? Esto era pues probable porque estoy en un vídeo Pero normalmente, con cierta frecuencia Salen Diglets Incluso Ductrios a veces Que eso siempre suele ser guay Me está dejando mal, perdonadme Es verdad, a ver, no es súper probable que aparezca Pero es verdad que respawnean Por tanto, hay alta probabilidad. Por favor Por favor Salid Diglets, hermanos, que me estáis dejando mal Llevo ya aquí un rato saliendo y entrando Y no, ahí está Vale, gracias esto no solo funciona con, el, con la base secreta, lo puedes hacer también con los propios, las propias mazmorras, ¿de acuerdo? Y ya está, y con el que hagas eso de salir y entrar, coleccionas los 40 diglets. Si haces esto con tus tres colegas, entre los cuatro, aunque hagáis 10 diglets cada uno, lo tenéis hecho en un abrir y cerrar de ojos. ¡Mira un ductrío ¡Madre mía! seis llevo ya! ¡Es increíble! ¡No estoy tardando nada! De otra manera, si estuviera... Corriendo por todos los túneles, pues tardaría seguramente bastante más. Así que mira, oh, ahora sí, ahora sí que va la cosa mucho más fluida. Salgo, entro, salgo, dentro pim, pam, pim, pam. 40, 40, vale. <ríe> Chicos, alguien ha conseguido el, el diglet número 40, el último. Así que en este instante empiezan nuestros 5 minutazos para buscar Shinies, ¿de acuerdo? Así que vamos corriendo porque hemos sido inteligentes y hemos puesto nuestra base cerca del Bioma que nos interesa y nos vamos al Bioma. Ojito, entramos al Bioma y en este instante eh, todos los Pokémon que hay en el Bioma han quedado determinados eh, en cuanto a stats, en cuanto a habilidad, en cuanto a Shiny o no Shiny, a movimientos, todos los Pokémon han quedado determinados. Por tanto, el siguiente paso sería guardar la partida. ¿Por qué? Porque una vez has entrado, si hay un Shiny y ese Shiny se escapara, lo perdieras por lo que sea, tú puedes volver a cargar la partida y volver a ir a por ese Shiny. ¿De acuerdo? Importante, coger la costumbre de guardar aquí, ¿vale? No hay ningún problema porque guardáis aquí abajo. Os digo que todo queda determinado. Y ya está. Lo siguiente que hay que hacer es ir a por ese Pokémon y encontrártelo. Eh, ¿Por qué quieres un Pokémon con fuga? Porque lo más probable es que al principio no sean Shinies Y quieres estar escapando con cierta facilidad ¿De acuerdo? Eh, aquí a lo mejor yo de hecho que no he traído un Pokémon con fuga Puede que tenga problemas Por favor dime que no eh, Señor eh, Giardos, ¿puedes huir? Gracias <ríe> Perfecto Y nada, aquí es buscar hasta encontrar tu precioso Shiny Que como ya os he dicho Todo ha quedado determinado Por tanto eh, yo puedo estar aquí ahora Tranquilamente buscando mis eh, Shinies si te sale Shiny, el tiempo sigue corriendo, el tiempo no se acaba, y de hecho, si el tiempo se termina, que oiréis un silbidito, ¿vale? Como un silbato, básicamente. Eh, una vez ha terminado el tiempo, si tú estás en la sala y todavía hay Pokémon en la sala, esos Pokémon no van a cambiar. Si hay algún Shiny, que está la probabilidad por dos, va a seguir siendo Shiny, ¿vale? O sea, no te rayes porque digas, ah, se acaba el tiempo, me tengo que pirar. Tranquilo, todavía ese Pokémon va a poder seguir siendo Shiny, vas a poder reiniciar si has guardado y sigue siendo Shiny, por eso tú tranquilito. A ver, como dato importante, así que no os he dicho, es que eh, los Pokémon no son Shinies, claro, no, no lo he dicho pensando que era obvio, pero no son Shinies en el, en el mundo, en el Overworld, como se dice, sino que tienes que combatir con ellos y de ahí el Pokémon con fuga para averiguar si es Shiny o no es Shiny, así que bueno, pues es, es más coñazo porque la verdad es que os molaría verlo en Overworld y perderías menos tiempo, podrías estar saliendo y entrando del bioma o de la mazmorra eh, constantemente, pero mmm, no se puede, así que nada, sales, entras y vuelves a intentarlo después de, pues eso, después de, de, de, de haber hecho los 40 diglets y ya estaría. Eh, bueno, otra cosa, voy a decir que hay mucha gente que, no sé, hay una especie de mito que ha surgido eh, por las estatuas de la base secreta y es que eh, hay gente que cree que esas estatuas... Las estatuas Shiny sirven, o las, las llaman Shiny, pero no son Shiny, ¿vale? O sea, realmente no lo son. Son coloridas, yo qué sé, tienen el símbolo así brillante, pero no, no son Shiny. Os las voy a enseñar porque yo creo que tengo una. Creo que tengo una de, de Luxray, si no me equivoco. Que tú coloques en tu base secreta una de estas estatuas, quiere decir que la probabilidad de que te aparezca un Pokémon de ese tipo es mayor, ¿vale? A ver, si coloco aquí... Sí, mira, tengo un, tengo un Luxray Shiny de estos. No es Shiny, es ...colorida, no sé cómo decirlo, ¿vale? Que yo la ponga quiere decir que es más probable que me aparezca un Pokémon de tipo eléctrico eléctrico, pero no shinies de ese tipo. vale, No tiene ninguna influencia, eh, lo digo por el mito que hay para que, el, para que lo sepáis. vale. Así que nada, este ha sido el método, hermanos. Si conseguís algún shiny con este método, dejádmelo en mi Twitter, me taggeáis ahí para que yo lo vea o en lo pone, me lo ponéis en los comentarios, me mandáis la foto como sea, pero entrad en mi Discord, lo que sea. Tenéis mis redes sociales ahí abajo, me compartís vuestros shinies, yo os compartiré los míos. De hecho, probablemente haga algún shiny hunting en el canal, ya sea aquí o en Twitch. Tengo de todo, chicos. Tengo Twitter, tengo Twitch, tengo TikTok, que todavía no he subido nada, pero subiré. Y, y nada, eh, pues eso, que espero que os haya gustado el método, que me dejáis un super like y nos vemos en el próximo vídeo. Dejad un like, hermanos. ¡Chao! ¡Chao!